Buenos días, amigos que nos visitan de toda América, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Chile. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva transmisión de GAF. Les agradecemos el estar compartiendo unos minutos con nosotros. Esperamos que los temas que estamos tocando sean de mucho agrado para ustedes. En esta ocasión tenemos la presencia y visita de nuestra contraparte, en, en Sudamérica, Liliana Barquero, también tenemos a Antonio Ábalos del Salvador, quienes nos estarán apoyando en estas pláticas. Eh, pues primero le doy la bienvenida a Oscar Hernández, quien siempre nos va a apoyar con la plática, y Liliana Barquero. Los dejo en mano con ellos y agradecemos su presencia. Oscar, Hola, buenas tardes, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿cómo estás? Lili, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues okay. Pues Hola, buenas tardes, bienvenidos compañeros otra vez a, aquí a las Pláticas Naranjas y nos viene visitando Lili de, de Chile. ¿Qué, platicas, Lily? ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos y gracias a las personas que nos acompañan. Y fíjate eh, que aquí en México lo recibimos a la gente con ternores, ¿verdad? Y más en septiembre. Sí, <risa> en realidad estuvo bastante movido, un, una buena recepción, pero bueno, gracias a Dios no pasó, no pasó a más, nada, sí. sí, Así es, y todas las familias están a salvo, ¿verdad? Así que súper bien. Aprovechando, Oscar quisiera enviar un caluroso saludo para nuestros clientes que nos están sintonizando y acompañando desde Sudamérica, en especial en Perú, a la gente de Implementos, en Chile, Implementos Chile, MGS, Repuestos, que siempre nos acompañan, la gente de Boloñesi, eh, tenemos en Uruguay a la gente de Servipiezas, un cordial saludo. En Ecuador, nuestros distribuidores Fiallos, American Truck, Repuesto Bigoni y también Corporación Hércules, que son nuestros amigos allá en Colombia que nos están sintonizando. Pues un saludo muy cordial aquí desde la Ciudad de México y también un saludo muy cordial aquí a los que nos están visitando del interior de la República, a los clientes de aquí del de centro y fuera de la Ciudad de México. Fíjate, este, Lili, que vamos a hacer un tema ahorita. Cuéntanos. Y la marca vamos a la horta del Kenwood, ¿verdad? Y okay. en Kenwood hay diferentes modelos. Vamos a... Se dividen en lo que son pequeños y grandes, que son de capacidad. Y algo muy interesante, ahorita vamos a empezar con unos, este... con capacidad mediana o pequeños. Posteriormente ya en otra sesión veremos lo que es la capacidad mayor. Y ahorita sí. vamos a empezar con los modelos el T370 y el modelo T460. ¿Qué difiere entre ellos? Que son muy similares, ¿verdad? En el mercado. Y ahorita vamos a ver lo que son las aplicaciones. Y vemos ahorita como siempre GAF siempre se ha permitido en que estamos construyendo, innovando productos para las diferentes aplicaciones. Uno, que es el motor, que es el radiador, lo que son frenos, suspensión delantera, suspensión trasera, el eje cardán, la transmisión, cabina, cofre. Perfecto. Ahorita estas partes... Lo vamos a desglosar parte por parte para ver okay. qué es, qué piezas le estamos o le podemos surtir de la marca G. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Oscar. Súper interesante y también eh, que nuestros clientes sepan que a veces en México se les conoce de una forma, tal vez en Centroamérica de otra forma estos equipos y en Suramérica también de otra forma, pero son los modelos, digamos, más pequeños de un eje y dos ejes de la marca Kenworth. Es correcto. Ahorita vamos a ver los modelos. Fíjate que hay una cosa muy importante. Lo que es cómo son los sinónimos o cómo le decimos nosotros en el mercado. ¿no? Ah, los camiones de dos ejes, nosotros le llamamos Rabón, que lo vas a encontrar en el mercado. Y eso se diferencia mucho en el modelo 370. Ahora, también en el mercado vas a encontrar con tres ejes. En la parte de dos, dos ejes. En la parte de delantera, un eje. Y en este se le denomina lo que es Rabón. Perfecto. Ahora, el modelo 3460, ¿qué es lo que significa más el Rabón? No sé si en tu país o en Sudamérica tengan este este nombre o lo pueden, este, otro otro nombre, ¿verdad? Lo conozco con otro nombre. Sí, los conocen por otros nombres, pero básicamente nos guiamos por el modelo, ¿verdad? Para que los clientes no se confundan y los puedan identificar. Así es. Fíjate que hay muchas situaciones. La versatilidad de que tenemos en el mercado y lo podemos encontrar lo que son en lo que son refresqueros, en lo que son plataformas, camiones de carga, de volteo y ves ahorita la versatilidad que tenemos en el mercado para refresqueros ver... Refresqueros también. Refresqueros también. Revolvedoras. Revolvedoras ¿verdad? que vas a, vas a encontrar. En, en el menor mercado. dimensión, me imagino que los, Sí, fíjate que, que ahorita grandes, esta parte de lo que vas a encontrar en el mercado va a ser de un pequeño, este, pues, libraje. Okay. estamos hablando de unas, son 30 mil libras, 35 mil libras, claro. no ah, a diferencia de los que son los, este, más 60. grandes, que son los 44 mil libras, uh -huh. o en este caso, que son, este, para 30 toneladas, que ya son para carros más grandes, ¿verdad? Perfecto, súper bien, Oscar. Ahorita, dentro de las aplicaciones, tenemos uno que es el cofre, ok, y, a, y aquí tenemos esta... Dos pie de piezas que manejamos nosotros ahí en el cofre, que es el 11097 que es una base para el gancho de cofre, y la es 134, que es el gancho de cofre. fíjate okay. que aquí en México Pero, ah, le encontramos y le hicimos lagartijas. Ah, interesante. O liga Entonces, este, ¿por qué? Porque son los problemas que nosotros aquí en México lo manejamos, ¿verdad? Sí. Aquí es muy importante que a lo mejor este, en otros estados, en otras ciudades, o en otros países pues podemos este, conocer los diferentes nombramientos que le damos a las piezas. Claro, y que los clientes sepan que también contamos con este tipo de, de, de ganchos de capot o de cofre. Y fíjate, Oscar, que a veces ¿Qué? los clientes me han preguntado, eh, mira Liliana, ¿y ¿a qué se debe el color negro? ¿Por qué no es naranja? ¿Será el mismo material GAF o es solo una cuestión estética? Parte de la estética, que es el color este, negro en los ganchos de cofre, Realmente es lo que nosotros GAF lo hacemos en color negro, pero pues en realidad sigue siendo la misma calidad de productos GAF. Recordemos que la calidad lo hace la marca, no el color. Así y una es. de las circunstancias, pues, puedes encontrar productos GAF incluso de color ambas, de color negro, de color naranja, y siempre, acordando lo que es el emblema, color claro. GAF, que es este nuestra marca, ¿verdad? Perfecto. Ahora, este Super producto bien. estamos hablando que es un producto negro con, con un polímero de 61 Short D, que es un material más duro, ¿por qué? Porque está hecho a la aplicación del producto. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Fíjate Buscarles que aquí de... hay una variación porque podemos, en los mismos cofres podemos tener dos variantes. Uno, que puede venir con los números que te mencioné ahorita, o incluso con el 11 o 11 768, que luego hacen unas adaptaciones o que vienen de, de fábrica. Ay, para que nuestros clientes sepan que contamos con este tipo de, de gancho, ¿verdad? Ok. Ok. Fíjate que dentro de la estructura del cofre, vamos a ver ahorita del interior ¿verdad? del cofre, en este caso las guías de cofre. ¿Qué pasa? Nuestro emblema de color este naranja y los productos que la marca GAP, tenemos este, piezas que van dentro, en este caso que es la guía de cofre, la base donde se sujeta la guía de cofre y el buje de bisagra de cofre. Así es que sepan que también contamos con la base, ¿verdad? No solo con el gancho y donde va eh, colocado, sino que y también la parte metálica. Es correcto que la, la parte metálica. Aquí las dos variantes que tenemos es que en el, estamos hablando de un 2014 hacia abajo es el corto y de 2015 hacia adelante tenemos el largo. Y ahí son la... nuestros amigos que nos pueden asesorar siempre en, en los centros de servicio, ¿verdad? Cualquier consulta, duda, nuestra fuerza de ventas. Es correcto, si tienen alguna duda puede directamente a la página de GAP Inscribirlo una sugerencia o acercarse a un asesor técnico Perfecto, ¿qué más tenemos por aquí Oscar? Ah, fíjate que tenemos también lo que son los soportes Para lo que es este bujes para radiador y para lo que es el posenfriador Si vemos en la parte de abajo tenemos el 11561 Ese es donde se sujeta lo que es el radiador Ok, importante eh, comentarle a nuestros clientes que cuando estos ya eh, soportes están fallando nos pueden ocasionar mucho daño, ¿verdad? Y con nosotros encuentran el kit completo. Yo quisiera, Oscar, que nos comentaras qué daños eh, se ocasionarían en caso que nosotros no logremos cambiar a tiempo nuestros soportes del radiador. Ok, te comentaba, fíjate que aquí es una cosa muy interesante porque... Cuando vemos lo que es el golpe, golpeteo o vemos la inestabilidad de lo que es este, mucho movimiento, oímos ruidos. Uh -huh. Entonces eso quiere decir, es una alarma es para una nosotros. una alarma, ¿verdad? Como... Entonces, ah, oye ese, oye, ese sí. sonidito, oye, sonidito ¿qué crees? Que, que, ¿Qué no. me dice ¿Y eso qué es? ¿Qué que anda fallando? ¿Podría ser el, el soporte de radiador? Es correcto, podemos de... revisar uno, los soportes de radiador y ver que no se muevan. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a vibrar mucho y eso va a transmitírselo a lo que es el chasis eso a la sí. larga te perjudica, ¿Por porque das piezas, con el, con ese el golpeteo, verdad, puede constante. llegar como a, a, a fallar piezas, a, fallar. Eh, a dañar piezas que, que, nos van a salir a la larga más caro, que hacer nuestro chequeo a tiempo de los bujes, ¿verdad? E y incluso Fíjate que puede percutir porque a lo mejor se te puede hasta dañar lo que es el este ventilador. Correcto. ¿Por, ¿Por qué? Porque pierdes ese, ese eje, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es importante verdad. que nuestros clientes sepan que no solo somos de soportes y y de la parte de suspensión, sino que también somos súper completos en la marca Kenworth, en toda la parte de capot, motor, en este caso radiador, que también está teniendo muy buena aceptación en Perú y en Chile. Y, y fíjate que ahorita también es algo interesante, ¿verdad? Nosotros como somos fabricantes, te damos también el tip y el tip del torque que hay que este, tener ahí frecuentes. Okay. Y en este caso, para lo que es soporte de radiador, estamos hablando de unas 160, porque va en la parte de la base, para que tú, en la compresión, tengas un cuarto de la altura total, se, se comprime un cuarto aproximadamente. Claro, en caso no tengamos torquímetro, esa sería la guía para nuestro cliente, que se tiene que comprimir un cuarto de, de la medida total. De, de la medida total, ¿para qué? Para que okay. haga esa Perfecto. liga y tenga ese este, eh, pueda absorber esos movimientos que se están haciendo, ya sean axiales, o en este caso puedan amortiguar todo lo que es el chasis. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? También tenemos, fíjate que el kit completo de lo que es el soporte para el enfriador, uh -huh. ajá, que también nosotros tenemos los dos bujes que van a la orilla y los que van a, al centro. Vamos a ver en, en, en la siguiente diapositiva cómo va estructurada lo que es este ese kit. Y estamos viendo que del lado, en la parte de arriba, donde está el, el radiador, va la 11804 y en la parte donde va casi abajo, va la OS 804 también, pero son como tipo san sanduichitos, como okay. tipo galleta. Perfecto. Luego le dicen así, oye, tienes el buje tipo galletita, sí, entonces preferimos. Sí. No le le sí. Otra cosa que me llama la atención, Ocar, es que a veces eh, me llega un cliente y solo se lleva el buje ya sea de la parte de abajo o de la parte de arriba. Eh, nosotros siempre recomendamos que se cambie el juego completo. comentanos qué podría pasar si solo cambian un lado o solo cambian el, el soporte inferior y no el soporte superior. Aquí hay una cosa. Uno, pides alineación a momento de que, porque el otro ya está desgastado un lado y el otro le pone nuevo, ¿verdad? Pides esa alineación. Okay. Y dos, muy algo muy importante. Luego dices, oye, todo el peso se le carga a la pieza nueva y se daña más rápido. ¿Por qué? Porque el otro ya no tiene los esfuerzos, ya todo el material ya se dañó. Entonces, realmente esa parte de amortiguamiento ya no lo hace. Y entonces todo el sistema claro. lo hace el producto nuevo. Entonces, siempre es recomendable que si vamos a cambiar un soporte de radiador, sea por pares. Que sea todos los que lleven el radiador. Claro, y aprovechando que ya para la humedad para hacer el mantenimiento... Eh, no perdemos tanto tiempo de tener nuestro equipo trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, sí recomendamos a nuestros clientes, una vez que se hace la mantención, cambiar todo el, el juego, no solo un lado o el otro, sino el juego completo y de ambos lados. Y eso es aprovechar, ¿verdad? Realmente el tiempo y optimizar la mano de obra. Así que es. Que nosotros le recomendamos siempre a nuestros clientes, ¿no? Que GAF nunca se interesa en el sentido de que, oye, te di una pieza, sino realmente el plus que nosotros le damos es que digan, ¿sabes qué? Cambia las piezas para evitar esos... Paros, paros de mantenimiento, de mantenimiento y doble pago de mano de obra, así es y fíjate que ahorita metiéndonos a los soportes vamos a meter uh -huh. ahorita a los soportes de motor Ah, buenísimo. ¿vale? que en este caso el soporte de motor que estamos manejando para esos tipos de cómics de bajo caballaje estamos hablando de un PX6 y PX8 ahora también hay una combinación con un tercer motor que es el isb ajá, de marca ah, cómics okay que es de color rojito, ese lo van a identificar porque uno es gris y otro es rojo qué es lo que pasa por el tipo de HP del caballaje uno va, que es el PX6, va de 250 HP mientras que el otro que es el PX8 va en 260 y es, ese mismo caballaje es muy similar a lo que te presenta Cummings y XB, que es igual de 260 HP. Y a modo de comentario, si nuestros clientes tenían dudas, la confianza es que con GAF, con el soporte 11818, eh, lo van a poder aplicar a los tres eh, motores, ¿cierto? Es correcto. Aquí lo que va a cambiar o es igual es el braque que sujeta al motor y el braque que sujeta el soporte del motor al que va el chasis. Okay. Otra pregunta que, que frecuentemente me hacen los clientes Oscar es ¿Qué torque es el adecuado para darle? Y eh, la siguiente pregunta sería ¿Qué pasa si no tengo el torquímetro? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ya en la práctica a veces en los talleres no contamos con esa herramienta lo ideal sería hacerlo con torquímetro, ¿cierto? Es correcto. Okay. Lo recomendable que nosotros damos como asesores técnicos, le damos un torque, ajá, con tu lo que es la herramienta de torquímetro, y le vamos a dar 120 libras-pie. Okay. Ahora, en caso de que no tengas este un torquímetro, nosotros le sugerimos, pero eso es un poquito este empírico. Empírico, claro. Empírico, o claro, sea, pues que quede claro veces. algo empírico, que este, todavía ahí puede tener ahí unos detalles, que de la altura total se debe cumplir un cuarto para qué? para evitar dos efectos uno que no quede sobre torqueado y dos que quede libre el motor si queda libre el motor te va a hacer mucho ruido y si te queda sobre torqueado o muy apretado el buje te va a hacer el efecto que de, de, de más duro qué pasa que si tensas mucho el material ya no va a amortiguar, ya no va a absorber esos uh -huh. movimientos que tiene el motor al momento de, de hacer el arranque para el motor que es elongación y la comprensión de un lado entonces aquí es muy importante que nosotros demos el torque, el torque adecuado ¿para, qué? para que trabaje bien la unidad y eso correcto. ¿qué crees? te va a dar un mayor rendimiento en lo que es vida útil correcto y, ¿Y sería el mismo torque para, el para los soportes delanteros y posteriores este es, sí, en este caso, sí, ¿por qué? Porque eh, los dos como delanteros, como traseros, se utiliza un tornillo de tres cuartos, ah, ajá, con una perfecto. longitud de cuatro pulgadas. Ah, perfecto. Claro, con un, este, este grado, grado 8 recordemos que siempre que cambiemos cualquier soporte, cambiemos también los tornillos, para asegurar la vida útil del soporte. Claro, que aparentemente por fuera se puede ver bien, pero por dentro ya está fraccionado, ya dio su vida útil, ¿verdad? Fíjate que nosotros a lo mejor dijeron: ¡Ah, el acero! Vamos a utilizarlo una o dos veces. Uh -huh. Ah, ok. El acero se constituye de aleaciones. ¿Qué pasa? Interiormente la aleación ya se fracturó a nivel microscópico, entonces si tú en un esfuerzo que demande la unidad, ¿qué crees? Por ahí va a ser un punto de ruptura y se va a trozar lo que es el tornillo, por eso es recomendable que se cambien los tornillos, siempre de grado. Perfecto, y ambos lados, tanto como en los soportes de radiador, los soportes de motor el kit completo y ambos lados. Por, por eso en el kit también viene hasta incluso nosotros luego también vendemos algunos kits con los mismos este tornillos. ok, perfecto. Ahí lo encuentran todo de una vez, así que. Ahí encontramos todo el paquete. Y, y una parte vemos completo. aquí ahorita el, el diagrama cómo uh -huh. van montados porque luego híjoles ay cómo van montadas las piezas. Y fíjate que en una parte de los soportes de la 11818 ahí tiene unas pequeñas guías en la cual también GAP está pensando en hacer en esas guías para evitar ese error que se puedan este, poner erróneamente. Correcto, pero como vemos en la imagen bastante claro, el soporte superior va hacia abajo, verdad, no hay forma de, de equivocarse y lleva sus guías también. Es correcto. De todas maneras, si tienen alguna duda Cúrranse otra vez a, ya sea por la línea GAP que es en GAP.com.mx y también pueden acercarse a su asesor más cercano. Uh -huh. En ese caso, ustedes ahí que tienen ahí en Sudamérica, aquí en esta parte de, de lo que es el Centro de la República, ahí tenemos hoy un grupo de asesores. Perfecto. Y también nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y estamos ahí a la orden para tener. Es correcto ahí, en, en, fíjate que en Facebook también ahí, ahí nos pueda llegar a hacer sugerencias, preguntas, acerca de las sí. dudas que tengan de, ¿sabes qué torque? ¿sabes qué, cómo va esta pieza? ¿lo tengo o no lo tengo? E incluso, fíjate, como somos fabricantes, podemos hacer esas piezas. Perfecto. Hacemos trajes a la medida, como un sastre. <ríe> muy, bien, muy bien, súper bien. Bueno, vamos a pasar a lo que es la suspensión delantera, okay. Ajá, que se le llama variable de 12 libras. Y aquí, fíjate, muy curioso, ¿verdad? Nosotros manejamos ahí los bujes, tipo huesito que nosotros trazamos en el mercado. Y en el mercado, ¿por qué huesitos? Porque de las orillas están cositos como huesitos, ¿verdad? Ah, correcto. Aquí en, el, en México, ¿verdad? No sé si allá de aquel lado como... El, tienen el, el detalle de esos bujes, o bujes para muelles delanteros. Bujes para muelle delantero, frecuentemente sí se, se encuentran con esa okay. denominación. ¿Y, y esta parte, bueno, de los bujes tenemos lo que es delantero, que en este caso sería el 11 758, y el, en la parte de atrás, que va el 11-767. Sí. Ambos donde va lo que es el columpio, que nosotros le, le ponemos punto movible, también ahí le ponemos el albardón que es el 11759 Recordemos que hay una teoría aquí en la mecánica. Siempre va a haber un punto fijo y un punto móvil. Siempre para que vea esa articulación constante para un sistema de, de mecánico. Ok, perfecto. Vale. Otra que la gama que tenemos, algunos son algunos rodillos para freno. Y van uno que van a parte de la leva, que es el 18210. Y también donde va lo que es a abren y cierran, tenemos los rodillos, que es la 18-252 y la 18-248. Perfecto, sí, mucha gente no sabe que tenemos también eh, los huesitos para las balatas, pero sí, contamos con esto también, que es, es eh, correcto y aplicado a diferentes marcas, no solo a Kenworth. Incluso sí. el acero que nosotros metemos es especialmente para la este uso de frenos. Perfecto. Tenemos la parte de lo que es en la parte de la cabina, la parte de atrás. Tenemos la 11 231 en la cual también es un bug que el los solos solos es tipo un por, ah, por la forma la claro. forma que está. ¿Por qué? Porque al momento, cuando se le da el torque, ajá, en la parte de abajo se genera una compresión y se hace como una liguita, como una rondana de liga, y eso hace ajá, que absorba, absorba todos los, los movimientos todas las vibraciones, y que las vibraciones no pasen al otro sistema. En uh -huh. este caso, se sujeta en la parte del chasis. Claro importante bueno, el puente, que a veces ahí también hay puentes. Claro, que nuestros clientes sepan que nosotros hacemos las formulaciones adecuadas para que él haga su trabajo y absorba la vibración, ¿verdad? En este caso tenemos un este, el dibujo de camina que es 70 short A. ¿ah? Ah, a diferencia de lo que estamos manejando al, -e. al inicio, ¿verdad? Ajá. Que es el 71 short D, -e, que son para los, las contras de los capotes, ¿verdad? La Dependiendo dónde de va a ser el esfuerzo, así va a ir la, la dureza y la elasticidad. Eh, eso exactamente, fíjate que nosotros como somos fabricantes hacemos la formulación específica para el desempeño que va o que demande la unidad. Claro, y siempre estamos mejorando, sacando nuevos eh, desarrollos, desarrollos también. Desarrollos, claro. A medida el mercado nos lo va demandando, ¿verdad? Y todo eso se transmite al resto de países en Centro, Suramérica. Estados Unidos, Canadá. Y, y pueden visitar mucho la página porque eh, ahí mismo ahí tenemos un buscador que si ustedes pueden encontrar las piezas, ya sea por número de otra marca o con los mismos números. Ok. Uh -huh. Ahora, fíjate que vamos a pasar ahorita a la transmisión. Súper importante. Es muy importante. Y tenemos un buje y ese buje va para lo que es una transmisión de caja aceito. Y por regular es la ah, que trae lo que es el Kenwood. Es que eso te iba Ahora. a preguntar. A veces nuestros clientes no saben que contamos con este bujecito que va en la palanca de velocidades. Y eh, como tú decías, se aplica para la caja Eaton, ¿correcto? Eaton. Es correcto. Y estamos hablando de una caja sí. de, de 6, 8. 9 y 10 velocidades hasta 18 correcto. en la parte de arriba, como es? lo vemos en el esquema, va entre la unión de la transmisión y lo que es la palanca es la que trae de fábrica ¿verdad? El, el Kenworth este también aplica para los modelos más grandes Oscar, es correcto también lo vamos a encontrar en algunos modelos más grandes okay. y si no hay, y hay otra cosa ¿verdad? muy importante ¿verdad? Uh -huh. se puede acercar acá porque porque bueno, cuando vienen de fábrica, por regula es un buje y encasquillado. Y si llegan con nosotros, que es en GAF, nosotros hacemos el cambio, la instalación, y no se le cobra ni un peso, ni un centavo. Ah, Entonces, es esa excelente. es una parte del plus que nosotros eso como no. Gap claro. le estamos dando un ahorro, claro. un ahorro a nuestro cliente final. Pensando en la economía y, y que cómo... no tienen que comprar todo el de, de, de cero, y, ¿verdad? Y fíjate que ahorita como está la economía, eso es mucho, muy importante porque hacemos ahorrar a nuestro cliente. Así es. ¿Qué más tenemos, Oscar? Fíjate para que ver, vamos a pasar ahorita sepa. a lo que es el eje cardan y ahí tenemos lo que son unas este, goma cardan y tenemos varias presentaciones. Si lo quieres completo, ¿quieres la goma o quieres la goma con lo que es el valero? Perfecto. Aquí encontramos la medida para el, el equipo que nosotros buscamos, el de diámetro de 60, ¿verdad? Que es el que va para los camiones americanos. Aquí la, lo que es la flecha, es la flecha de lo que es este... Estamos hablando de modelo siete 197 40, 198 y el eje cardán, bueno, que es el setenta y para lo que es el, el eje cardán. Uh -huh. Dependiendo si el cliente lo quiere, con rodamiento o si quiere eh, cambiar nada más el, el soporte, también lo tenemos. Y o es correcto, nada todo, más todo. ahí tenemos las formas de diferentes, la gama de diferentes necesidades, ¿no? Claro, y estos son movibles, ¿verdad? Es este... correcto, eso es movible, que actualmente se maneja en el mercado y nosotros le damos hacer un torque de 132 mm -hmm. libras-pie. Correcto, en Sudamérica tenemos bastante el 40074, y nos ha dado muy buen resultado, la verdad, este se ha, se ha movido muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una suspensión trasera de marca... Reiko, y es de 79 este, kilos, en este caso de mil, de mil libras. y mil libras, ok. Entonces vamos a ver ahorita que es una suspensión mecánica, a diferencia de las neumáticas que importamos en el mercado. Okay. ¿Por qué? Porque es de poca carga. Ah, dependiendo es... del, del uso que se le va a dar, así va a venir la configuración de la suspensión, ¿verdad? No podemos analizar que este modelo va a traer esta suspensión, sino que... Dependiendo del país y el, y el concesionario, así va a ser la suspensión. Es correcto. Aquí vemos que cuando tú compras un vehículo, siempre se hace siempre se hace a las necesidades de la, del cliente. Okay. Incluso dice, oye, quiero una suspensión trasera o una suspensión este, trasera neumática o la quiero mecánica. Ok, también puede encontrar esto aquí con nosotros. ¿Qué más correcto. tenemos, Oscar? Y bueno ahí tenemos el torque para este tipo de tornillos que es de 7 octavos le que queremos quedar 600 libras pie perfecto vale igual en esta parte podemos encontrar algunas piezas para la suspensión que traemos que es el Reiko de 102 que son de 40 mil libras un poquito más, más fuerte de okay. libraje y en este caso tenemos la 15008, la 15051 y 15.000 correcto importante mencionar nuestros eh clientes también que nos escuchan, que esta eh, este live va a estar disponible en nuestra página, verdad, por si no escucharon todos los numeritos, lo pueden también eh, ver más tarde, o cuando claro, si tengan tienen algún, alguna, duda. alguna duda, pueden uh -huh. consultarlos o pueden ahí ver en lo que es este Facebook Live, y muy importante, también pueden puede acudir, una, una pequeña llamada a un WhatsApp, verdad, claro. y fíjate que aquí tenemos unos torques para diferentes tornillos, en este caso de 7 octavos estamos a los de 60 libras pie si en este caso de un tornillo de una pulgada, estamos hablando de 80 libras pie. Y si es de una, un cuarto que va en la parte del balancín, es de pues, aproximadamente 1.500 el libraje, que es un tornillo muy grande. ¿Por qué? Porque va en la suspensión. Va, ¿Supensión? que va en lo que es el balance. ¿Qué otra eh, suspensión puede venir con nuestro con esos camiones, Oscar? Ah, una, la suspensión Haas, que es de. La ¿cuál el Mercado como 400 o 460, o más conocida aquí, como dice: Ah, una suspensión de cuatro bolsas. Es una suspensión neumática. super bien. Entonces, todos los productos que tenemos aquí, tenemos desde la que es, viene de eh, original, que es la 13521, que es una granada de 2 pulgadas, ajá, con un este, barreno de 5 octavos. Uh -huh. Pero hay a veces que hacemos, nosotros le sugerimos si quieres este, hacerlo más robustas. Le puedes cambiar lo que es el tensor, un tensor lo que es a tres cuartos, con lo que es el buje de tres cuartos. Perfecto, se le cambia todo el, toda la barra con su buje, ¿verdad? Y así va a tener mayor absorción para los esfuerzos mecánicos. Perfecto, súper bien. Eh, tenemos también el kit de rebote, eh, la parte del, del buje tipo zanahoria que le conocen también en algunos países. Ok, sí, uh -huh. porque realmente ahí tenemos los bu los bujes de rebote. Súper bien. Súper Entonces, bien, este, súper esas son las, vas a encontrar esto en el mercado, digo. Porque realmente ahí, nosotros trabajamos desde lo que son los bujes, las barras de, de torsión, y, y la barra de torsión que nosotros tenemos es de formas metálicas, es un acero más, este, por ejemplo, vas a encontrar en los tensores que es barra hueca, nosotros tenemos totalmente lo que es barra. ¿Y qué sí. significa eso? La diferencia es que te va a absorber los esfuerzos correcto, súper bien y bueno, pues ahí lo no presumiendo pero también ahí tenemos un buje giratorio súper y vemos ahí la, la suspensión, verdad, que es la has de la suspensión trasera de cuatro bolsas súper interesante, entonces muchísimas gracias por toda la explicación y a los clientes también que nos están acompañando, verdad eh, parece que tenemos una sesión, sección de preguntas y respuestas eh, okay. vamos a pasar aquí con nuestros compañeros sí. eh, por, son preguntas que nuestros mismos clientes nos han hecho han escrito en la página de Facebook y este es el momento donde vamos a ir aclarando ¿verdad? claro, ahorita, es... en este tiempo de este, Lili vamos a ver este, esa parte donde nos van a aclarar algunas dudas que tienen nuestros clientes y nos damos en esta invitación a lo que es Antonio Tienes otro visitante del Salvador y el ingeniero Benito, ¿no? Perfecto, muchísimas claro. gracias. Entonces, Oscar, un gusto. Nos compartir pedimos contigo. y sigamos en <risa> la siguiente plática. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes, amigos. Aquí está Antonio, que es del de Salvador, servidor Benito Gutiérrez. Estoy aquí en México, en GAP estoy en el área técnica. Eh, vamos a hacer una, una, una, dinámica. una dinámica de preguntas y respuestas con relación a algunos productos y algunas preguntas que ustedes han estado este, elaborando por medio de, del Facebook. ¿Okay? Sí. Buenas tardes Benito, buenas tardes amigos buenas tardes. que nos sintonizan por, por esa transmisión. verdad. Eh, como dice Benito, mi nombre es Antonio Ábalos, eh, soy el responsable de ventas de El Salvador, ¿verdad? Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestros distribuidores, allá en Motorred, de empresa, que día tras día pues están también apoyando la distribución de nuestra marca. Eh, pues estas charlas están diseñadas especialmente para, para ellos, ¿verdad? Para todos nuestros distribuidores, para que transmitirles cada día los conocimientos. Como decía Benito, pues tenemos mucha interacción con nuestros clientes nacionales o internacionales, y este, nos han hecho llegar algunas preguntas que queremos compartir aquí con Benito. Eh, una de las preguntas más frecuentes, Benito, es... Eh, los clientes nos dicen que el diseño de GAF en los pujes de, de suspensión Ajá, como este, eh, tenemos, este? Un corte, tenemos un corte y ellos preguntan cuál es el motivo o cuál es la ventaja de nosotros ofrecer ese diseño bien, eh, normalmente este tipo de bujes este, este diseño es de GAP eh, se desarrolló aquí en Ingeniería eh, es un diseño que lleva una ranura aquí en la parte del casillo normalmente todos vienen cerrados vienen sin esta ranura el, el, todo lo que hay en el mercado en el aftermarket marketing ahí este, vienen sin esta ranura esta ranura eh, se diseñó precisamente ¿por qué? porque se tenían problemas en el aspecto de duración y funcionalidad, funcionalidad del producto sí. en tanto en el OEM y mercado de repuesto y este, entonces aquí GAP se preocupó por esta parte y entonces empezó a la ingeniería empezó a desarrollar pruebas y todo y llegó a la conclusión de este modelo. Esta ranura nos ayuda a que el, el, el material que se coloca, el estómero el en la parte elástica, la, la que es elástico, tenga mayor volumen en la parte interna, ya que el, el, los convencionales que vienen con casquillo cerrado, se limita esta, esta área se limita a tener más material por lógica tiene menos amortiguación y resiste menos los esfuerzos ¿sí? entonces aquí con esto le damos más material en la parte interna le, con esta ranura le damos flexibilidad eh, aquí viene pegado tanto a la parte interna del casquillo ¿sí? como en la parte del perno ¿sí? aquí viene entonces, eso nos ayuda bastante a tener mayor resistencia en los esfuerzos de torsión que tienen en la parte delantera de la suspensión. Entonces, es por eso que es, este, este diseño se, se realizó en aspecto, Sí, aspecto. Hay otros bujes más grandes que también ya los fabricamos con este diseño. Sí, ese tipo de diseño. Perfecto, bonito. Nos queda claro. Eh, aprovechando que tenemos los bujes estos, que son una de las piezas más vendidas en nuestro mercado, ¿verdad? Eh, hay una pregunta que... Frecuentemente eh, nos hacen los clientes. Ajá. Nosotros eh, tenemos el buje con, con el bisel y el 11.004 y el 13.521 que es el tradicional sin bisel, ¿verdad? Uh -huh. eh, la gente está acostumbrada a poner el buje sin bisel. Sí. pero nosotros le, le ofrecemos con mayores ventajas el 11004 y todavía no aceptan eso, entonces en este momento nosotros eh, te pedimos a ver si nos puedes explicar cuáles son las ventajas de que estos clientes empiecen a utilizar el buje que trae el bisel. Bueno, eh, ya viéndolo técnicamente, eh, encontramos que normalmente antes los tensores eran rectos, no venían con esta este doblecito aquí en la parte de arriba, y normalmente sí. utilizamos un buje de 3.521, o sea, recto como el que tenemos aquí, como este, o usamos este tipo de buje, correcto. Eh, en las suspensiones actuales, eh, en la tipo Haas, en la Freyliner, que traen sensores pequeños como estos, los esfuerzos son muy grandes, ¿sí? Eh, y por eso es que hay que, hay problemas de que se corre el tensor, ¿Sí? Normalmente se corre ese tensor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Me causa problemas porque se desalinea el oro inmediatamente la suspensión. Tengo de desgaste de llantas. Problema, ¿eh? Pierdo estabilidad. Eh. O sea, tengo muchos, bastantes problemas. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Gap? Pues empezamos a trabajar con ese tipo de buque. Y, lo, y empezamos a meterlo este aquí. Y teníamos mayor duración y resistencia a los esfuerzos que se generaban aquí. Entonces, eh, después, pues ya, eh, o cambiamos el tensor por un buje más grande de 2, 3 cuartos. Ok, se le daba la opinión. Benito, eh, hemos observado en, en la práctica, ¿verdad? Sabemos de que hay, hay muchos clientes que no, no tienen estos conocimientos y es por eso precisamente la, las, las charlas, pero hay clientes que hemos encontrado... Que les ofrecemos el buje y lo que hacen es limarlo para poderlo meter entonces qué consecuencias tenemos con eso o cómo hacer cómo es la forma correcta de montarlo no bueno en los tensores rectos que es la cavidad recta no viene como este con este dobles uh -huh. que vienen rectas ¿sí? uh -huh. si metemos este buje debemos de meterlo tal como es uh -huh. o sea, un poquito de agua con jabón manteca vaselina lo que quieran ponerle no, no le afecta y meterlo directamente ya sea con una herramienta que tenemos nosotros que es cónica para que le ayude a entrar ¿sí? pero no rebajarlo, ¿por qué? porque ya está calculado el producto para que entre con la suficiente inter interferencia en el tensor y eso es lo que hace que, se, que el, el buque se amarre ahí si, si yo pero le bajo el diámetro, voy, ya, pierdo la, ya pierdo presión entonces qué va a pasar? Se uh -huh. va a correr más fácil. Y en el caso de, del puje con, con labio, que lo que hacen es volarle el bisel para poderlo encontrar. Bueno, sí, es el, el, el, mismo el diseño normalmente es, es así, precisamente sí. para que cuando yo lo meta, sí, también necesito una herramienta cónica para poderlo instalar. Si tienen dudas, podemos asesorarlos en esa parte. Una, tazita, una taza de valero este, no hay problema siempre y cuando tenga el diámetro más pequeño la parte más cónica el que el tensor se montan, se colocan y se empujan de aquí no de aquí entonces al meterse estos labiecitos van a quedar como está aquí y esto va a evitar que el tensor se corra ¿sí? precisamente la finalidad de estos labios o, o sobrantes que tenemos aquí al lado son para que el tensor esté en su posición y no se corra, ¿sí? Perfecto, claro Benito, gracias. Eh, aprovechando la, la barra esta que tenemos, ¿nos puedes explicar un poco la ventaja que tiene el engargolado del diseño que GAF manda al mercado? Bueno, aquí el único buje que podemos... Bueno, este diseño ya, eh, pues los grandes fabricantes de suspensiones todos dieron cuenta que el diseño de meter este buje en un tensor recto causaba problemas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ellos ya eh, vieron eh, que el buque, se, el, el tensor se corría, tenía muchos problemas y después se empezaron a poner un poquito más difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Sacan también un diseño con radios aquí o engargolados. ¿Qué quiere decir? Que atrapa al buque. Yo, eh, para meter este buque, también es una herramienta especial para poderlo instalar. Y saco uh -huh. este automáticamente al sacarlo, se rompe. Al meter este buque, automáticamente queda este, atrapado en la parte de aquí del tensor sí. para evitar que se Con los corra, esfuerzos que, que generan, se corra esto. Y tengamos problemas en las suspensiones, de malos de gasto y se les eso perfecto. Se les si quieren hacer este tipo, tienen que meterlo con una herramienta. Pero nunca rebajen los costados porque si no, ya no tiene la función para la cual fue diseñado el tensor. Ok. Que muchos hacen ese, ese trabajo. Yo le recomiendo una herramienta, ábrenos, les asesoramos cómo hacer la herramienta si no lo quieren comprar. Perfecto. ¿Sí? Benito eh, en nuestro mercado se mueven mucho las suspensiones Hendrickson eh, en los laterales que llevan, que llevan los adaptadores tenemos unos que traen el engargolado y unos que no los traen. ¿Nos uh -huh. puede explicar ahí la... la, la... Eh, sí, hay, nosotros tenemos diferentes tipos de buques. Los más comerciales, digamos, es el 306 que viene con un doblecito como este tipo así como este buque Sí. Solo que en grande. ¿no? En, en grande. Sí. Y otro que viene con el casquillo recto. La lo única, lo única diferencia. Dimensiones es lo mismo, señores. Tenemos las mismas dimensiones. En las mismas dimensiones. Perfecto. Lo único que cambia es el, la parte exterior del, meta, del casquillo. Que uno viene recto totalmente con goma a los costados. Y el otro viene en gárgola. Sí. Perfecto. Benito. Y por último, los, eh, el otra, la otra pregunta muy frecuente es el tema de los torques. Eh. ¿Qué, qué, qué grado van a usar en, en, en los apretes y cuántos son los torques ideales verdad? normalmente todos los soportes no comunes normales llevan un grado 8 ¿sí? Perfecto. y la tuerca la pueden utilizar ya sea de nylon o grico la que viene dobladita a la punta si sí les recomiendo que cuando monten un soporte de motor apliquen los torques, nosotros podemos proporcionarlos los torques normalmente no viene esa información en ningún lado nosotros tenemos los torques, pues hicimos las pruebas y les podemos dar el tipo de, el, el torque que requieren, ¿sí? Perfecto. hay tornillos también como Kenworth que utiliza otro tipo de tornillo en vez de grado 8, que es parecido, el 10.5 que es otro tipo de tornillo también, que está en otro tipo de aleaciones de materiales y es el que utiliza Kenworth. ¿sí? Okay. perfecto bonito, esas son las preguntas como más frecuentes en nuestra red verdad y este, no nos queda más que agradecer agradecer el, el, el tiempo que nuestros amigos nos dedican para, para compartir esta charla, ¿verdad? Y agradecerte a ti también, Benito, por, por darnos todo este conocimiento, ¿verdad? Que al final se convierte en el crecimiento de la marca para todos. ¿verdad? Bien, eh, pues muchas gracias a todos, eh, les agradecemos su atención, eh, terminamos el día de hoy, si requieren alguna información más al respecto de cualquier producto de lo que se acaban de exponer. Estamos a sus órdenes, ahí nos pueden mandar y ya este, nos lo canalizan a nuestro departamento y ya podemos comunicarnos con ustedes y darle la información. Sobre todo torques, el tipo de funcionamiento de estos tipos de tensores y los buques. Si tienen alguna duda, está el departamento técnico para asesorarlos. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día.